Hello, bro. Hello, Darnell, son my friend. ¿Eh? Uh -huh. Let's go, ¿y eso? LOL, ¿y eso? Wow, amazing, ¿eh? Un niño asqueroso y un pavo que, eh, que no madura nunca. Completamente, campeón. Eso, eso era. Eso era completamente. Lo juro. No vea al niño, ¿eh? O sea, no vea el niño. No vea el niño de mando, bro. Ah, que te quieres poner más vida Y yo y yo, esa era bro. ¿Cuántas cosas tú tienes, bro? Dios Me está rayando mucho, tío Porque tiene todas las curaciones del juego, ¿no? O sea, eres, eres el hombre del sonido, tío Nada, nada, me piqueo, gente No merece la pena pelear contra este tipo de personas, os lo juro No merece ni la pena Pillo height y ya estaría Me pongo maderita y hace puñetas Pues seguramente este niño me va a disparar por la espalda Como un ratón de campo y apaga ¡Eh! Dios, Dios, Dios Sí, tío O sea, dicho y hecho ¡Listo! Mira al niño, ¿eh? Cómo viene Toma ya, rucheito Rico rucheito tío. O sea, es un niño de mando 100% Bro, bro, para allá, tío Para ya, me tengo que poner chupitos Tengo que hacer dos Los anti... Bueno Para esto das tanto por culo, hermano. Javel Wobby, hermano, tío, pero por favor desinstálate el Fortnite ya. No es tu momento, chaval. No es tu momento del Fortnite. Te tienes que desinstalar el Fortnite. Gracias, Epic Game. Por favor, banea a este jugador, tío, porque madre mía. ¿Y quién lo decidió? Él también estaba encerrado en otro YouTube eh, de un club mío. Qué gachón, ¿sabes? Vale, queda el niño rata este de aquí, ¿vale? Que seguramente vaya por la corona. Y este niño que le va a ruchar a ese, tío. ¿Qué hace, bro? Espero que la pelea dure más de un ratito para yo poder irme, ¿eh? Lo puedo, eh, lo puedo ver en mis con mis charingas, me encanta. A ver cómo lo hago, tío. O sea, en verdad, tengo que hacerlo muy bien. Tengo que hacerlo muy bien y se pega... sin pegar. Sin pegar cantazo, tío, Ya, porque Vale, ya estaría. O sea, bro. Insane, bro. Nada, nada, de loco. Me va a ver seguramente. Me va a ver. Ah, que se está poniendo vida. No me lo creo. completamente flipado, ¿no? ¿Qué hace, hijo? Ah, y encima viene a por mí, tío O sea, y yo, y yo, increíble, increíble ah, Nada de locos, loco Vaya parchazo te habrás pegado, churrita No, vean, no te hago los, los peces Del loco, chaval Oh, oh. Y hoy, entre lo y no más Nos vamos del Fortnite, gente Y si... El niño de mando no pudo El niño de mando no pudo Se cagó encima, güey Y su madre, su madre huele a... Oh, de una, ya nos vamos, gente Un poco en la mierda, ¿no? O sea, obviamente Tiene que estar allí el niño, ¿no? O sea, el niño rata tiene que estar allí, ¿no? O sea, aquí full bulls Si no tiene plataforma está cagado, o sea Pero creo que me ha disparado aquí Ah, I see you, bits O sea, uh, anyone uh, saw the shit uh, because I don't hit it, tío. Dios, vaya botardo el niño, ¿eh? O sea, hijo de la gran verga. Se nota que eres de mando, o sea, de, man de mandito. ¡Hola, bro! ¿Qué tal? ¡Buen día, manín! Bon ¡Buen día! Eh, si vamos a traer trajardear así de buen rollo, a trajardear de verdad, hijo de la gran verriki. Literalmente. O sea, absolutely. O sea, si me pilla por el lado... Y yo, yo, exagerado, ¿eh? El niño está todo. Maldito niño, concha, concha su madre, niño. Vale, va a salir por ahí, ¿no? O sea, de una. Eh, Dios... Dios madre God, ¿eh? Ese es un pepo clown, gente Ese es un pepo clown que te caga, bro O sea, vaya de cafetín. Perdonadme Vale no. O sea, sabéis lo que voy a hacerle, ¿no? O sea, literalmente Me cago en sus muelas, ¿eh? O sea, literal Qué pesadilla, tío O sea, hay niños pesados Pero esto ya se queda corto, tío O sea, literalmente Si, si quiero, yo puedo eh, humillarte O sea, literal Pero vas a ser muy pesado, ¿no? O Además sea, que un... Ah, tengo que tirarme para allá Vale, guay, o sea Odio, odio la gente de mando, tío O sea, ¿cómo puede estar tan desequilibrada el, el, el trade siempre, tío? O sea, absolutely, ¿eh? Eh, bro, ¿y eso? ya no sería buena idea eso, ¿no? No sería... Oye, ¿qué hace, tío? O sea, está loco Porque, Hostia, bro, ¿qué hace? La concha tu madre La concha... Y uno no sé, no vea cómo se va su fusil, No, man o sea, te va. ¡Hola, la concho tu madre! Estamos eh, eh, bien, estamos bacanos, gente. Me voy a Fortnite eh. Hasta luego. Buen día, gente. Ya está, gente. Contenido: Clipardo, eh, YouTube, visualizaciones. Ya estaría. Vámonos, gente. Otro niño, ¿dónde estará ese? ¿Y eso, bro? Hostia, hermano, ¿y eso? No entender. Mi no entender, mi no comprender. What, what the fuck is this shit? ¿Habéis visto ese cono? eres un conito eh, ¿por qué hueles a obo. ¿por qué hueles a obo, niño? ¿por qué hueles a obo ¿por qué hueles a obo. Hola hueles a obo. Hola hueles a obo. Hola hueles a obo. Hueles hueles a obo Hueles a obo? <risas> por favor, si no estás suscrito al canal de ese chaval, obviamente, si necesita ganar una partida porque han hecho recetos de puntos y matas bots, ese es tu canal Twitch barra <risa> barra tv, soy un niño de mando eh, madre mía, eh, no sé qué pasa, supongo que huela a O. no tiene fantasía, tío, o sea, ya no tiene intención, tío, no tiene intención, en plan, ojalá que sea esta temporada de puntos, lo juro como siempre, y una hora ganar 5 partidas del Fortnite, hermano 5, 6, 7, la que sea me encantaba, o sea, tengo muchas ganas... Hasta aquí. Tengo muchísimas ganas de jugar otra vez. A, y además el primero, Paula. El que tiene ahí en Nacho, vamos, literalmente. Esto es un niño de mando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me deja matar Tapico? Por Alessi. Espera, espera, espera. Por Alessi. Alessi, te la dedico. Eh. ¡Eh no te caes, pecocha tu mar ¡Eh! Lo siento, lo siento. Era una... No, lo quería hacer con buena intención. Sé que a Alessi le encanta, tío. Alessi, padre. A Alessi, padre, padre le encanta que mata a la bella. <risa> lo oí pues a ver a 20 dios Y las me mecánicas me gustan Pero la historia Puf Vale, ya estaría, ¿no? O sea, creo, claro Vale, vale Es un niño de mando Pero 100% O sea Vale, sí, sí Churrata pega Un parchazo No te lo crees ni tu amigo Vale, le voy a meter presión En plan Hostia, ¿y eso? Ah, esto es mío, gente Sí, sí, tú ponte pociones. Ponte pociones y lo que tú quieras, que esto es mío, compadre. Yo soy el puto papajigo, bro. I'm so tired when you hate Fortnite. Oh, shit. ¡Puro roleplay, gente! ¡Let's go! Vaya porquería de juego, tío. De verdad que cada vez va peor. Eh, vale, o sea, creo que me he flipado un poco, ¿no? Creo. Pero tengo que matarlos, ¿no? Bro, vas a volar, ¿no? Y yo y te nota Loco, de loco, bro Con los antimacros, mira cómo se ha puesto aquí, tío Dios De loco, compadre, con los antimacros Cómo se ha puesto aquí el pibe, ¿lo habéis visto? Lol Lol La madre que me parió, tío La concha a mi madre, bro Me tengo que arriesgar, ¿no sabéis, no? Plan, el otro niño está por... Hostia, que está aquí Loco, flipante ¿Y qué es eso? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, chimichanga ¿Para dónde voy, gente? No mames, güey No mames, güey No mames, güey No mames, güey ¡No Eres un poco conito, güey Eres un poco conito Tuviste la oportunidad de matarme, güey Estás comiendo ma ma mango Tengo que recargar, tengo que matarlo rápido o sea, Literal, este tío es... Eh, Dios, eh ¿Pero qué haces? ¿eh? ¿Hola? <risa> ¿Hola, güey? ¿Hola, carnal? ¿Hola, carnal, güey? ¿Qué más? Ma no mames, güey, no mames. ¡Singa chinga tu madre, güey! ¡Singa tu madre, güey! ¡Singa tu madre, mamá! ¡Huevo! Hermano, creo que le pegaste a la cámara con la pinta de chulí. Eh, manín, ¿qué te pasó ahí? <risa> <risa> nah, gente, me voy de Fortnite, de verdad. Esto es demasiado aburrido, gente. <risa>